Hola, saludos a todos y quiero decirles que el, se acerca el Día Internacional de la Enfermedad de Kawasaki que es el día 26 de Enero y que por este motivo estoy haciendo este video para compartir información muy importante, si tienes niños de 6 meses a 6 años de edad seguramente esta información te va a servir como muchos de ustedes ya lo saben esta enfermedad está considerada dentro de las enfermedades raras fue descubierta por un médico japonés que se llama Tomisaku Kawasaki en 1967 esta enfermedad pues aún no se conoce el por qué da tienen 60 años estudiándola y no conocen el por qué aún no no pueden decir qué es lo que lo que sucede o por qué da, no, no, no nos pueden decir todavía, ya 60 años estudiando la enfermedad, aún no se conocen eh, las causas, pero sí se conocen los síntomas y son síntomas que hay que estar muy al pendiente de ellos porque son síntomas que se confunden con enfermedades infantiles comunes. Uno de los síntomas principales es la fiebre. La fiebre dura más de 5 días, si, si le dan antibiótico al niño y ven que no se le quita, sigue la fiebre, es así como que ya hay algo raro. Aparte, los ojos se ponen muy rojos, se llama inyección conjuntival, eh, la lengua apresada, eh, la lengua se hace como, es semejante a una fresa, Rash cutáneo, que es cuando las manchas del cuerpo salen como si tuviera una alergia a algún medicamento y eh, irritabilidad y el cuerpo se hincha. Si ven que sus niños presentan estos síntomas y la fiebre no se quita, inmediatamente llévenlos los urgencias, porque los médicos pues, no van a acertar. Los médicos dicen que tiene infección en la garganta, que tiene alergia al medicamento, que tiene escarlatina son eh, síntomas que se confunden es muy difícil que un médico a la primera diagnostique esta enfermedad entonces pues es una enfermedad que cuenta mucho el tiempo para que pueda ser tratada si la enfermedad no...